se trata de una solución basada en la disciplina de Machine Learning, que pronostica automáticamente las fallas de la máquina y la vida útil restante, permite a los equipos de mantenimiento reducir a la mitad el tiempo de inactividad no planificado y aumentar la eficiencia de mantenimiento, ahorrando dinero y tiempo. Como elemento diferenciador frente a otras soluciones, no requiere un control exhaustivo del estado de la aplicación o conocimientos técnicos avanzados para ponerlo en funcionamiento. Asimismo, construye los modelos de predicción automáticamente, lo que significa que puede aplicar el mantenimiento predictivo a la totalidad de los activos de la planta, incluidos los de criticidad más baja. Para que este modelo alcance el éxito a nivel internacional, han sido necesarias ciertas actividades clave como Proporcionar soluciones de mantenimiento predictivo mediante el empleo de tecnología Machine Learning que se integran a la perfección en la infraestructura del cliente. Servicios de consultoría y apoyo en la implantación de la solución y servicios de formación al equipo del cliente. La realización de estas actividades requiere de Capital humano especializado y con amplia experiencia en Machine Learning, IoT e Industria 4.0 Plataforma software de operaciones industriales con garantía de ROI y fuertemente protegida Respaldo y confianza de empresas líderes en el ámbito de la Industria 4.0 en lo que al público objetivo se refiere, la solución es potencialmente interesante para empresas industriales interesadas en la reducción del tiempo de inactividad no planificado y aumentar la eficiencia de mantenimiento. Entre sus potenciales clientes se identifican una amplia gama de empresas de industrias diversas como la industria pesada, fabricantes de maquinaria, industria de bienes de consumo rápido o industria del automóvil, entre otros. Antes de terminar es necesario analizar brevemente tanto las fuentes de ingresos como la estructura de costes del modelo de negocio. Respecto a las fuentes de ingresos, se distinguen cinco. Plan completo que consiste en la combinación del software y ayuda en la configuración y asesoramiento inicial. Plan empresarial que consiste únicamente en la utilización del software, donde el control y el conocimiento será exclusivamente del cliente. Plan para resolver el cambio cultural y la gestión del conocimiento para que los clientes puedan hacerse cargo de sus propios proyectos de mantenimiento. Plan experto que consiste en ofrecer al cliente conocimiento profundo, consultoría y aportes continuos. Plan para la transformación de los datos. En cuanto a la estructura de costes, los más destacados son Sueldos y salarios de los especialistas en IoT, Machine Learning e Industria 4.0 diseño, desarrollo, mantenimiento, actualización y mejora de la plataforma y sus nuevas aplicaciones, estrategia de promoción del producto y de internacionalización de la empresa, costes derivados de los servicios cloud o procesamiento on-premise en los que se elaboran los modelos. Esperamos que esta videopíldora os haya resultado de utilidad. El proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector TIC andaluz